primero de mayo tenemos que denunciar esa realidad que todos y todas las trabajadoras y trabajadoras conocemos también, especialmente en esta ciudad. Una realidad de salarios congelados y recortados que no permiten llegar a fin de mes, de contratos precarios cuando se tiene contrato, una realidad en la que se te exige dejar la dignidad en la puerta del centro de trabajo donde el chantaje entre el paro o la precariedad... sirve para que vayamos perdiendo un derecho tras otro. A eso es a lo que los políticos... a lo, lo que los distintos gobiernos llaman salir de la crisis. Eso es lo que celebra cada político que se acerca a un medio de comunicación... para celebrar la bajada del paro. Es también momento no solamente de denunciar una realidad que ya conocemos... sino de, especialmente el primero de mayo de reivindicar herramientas para luchar contra eso y el primero de mayo no podemos sino reivindicar la herramienta de la organización de los trabajadores y de las trabajadoras y esa herramienta tiene un nombre que es sindicato tenemos que reivindicar el primero de mayo el sindicalismo el sindicato, el sindicalismo combativo un sindicalismo de acción directa que se enfrenta a esta situación porque si el sindicalismo de concertación y de pacto Decesión permanente de derechos no ha servido nunca en esta situación donde los beneficios empresariales no dejan de crecer, donde los responsables de la crisis financiera, los bancos y los banqueros no dejan de aumentar sus beneficios, donde el gobierno y la patronal han dejado bien claro que no quieren repartir ni las migajas, no nos sirve un sindicalismo que no esté dispuesto al conflicto, al enfrentamiento y a la lucha. Eso es lo que reivindicamos hoy. Y también reivindicamos que es necesario acompañar cada conflicto cada conflicto laboral que surge, que están surgiendo, cada sector que se organiza, desde las camareras de piso, a la lucha del telemarketing, marketing, a la lucha en distintas empresas que están luchando contra los despidos. De momento son luchas aisladas, son fogonazos que tenemos que acompañar, que tenemos que solidarizarnos con ellos y que tenemos que construir una gran lucha de los trabajadores y de las trabajadoras. Ese es el reto que tenemos por delante. Ese es el reto del primero de mayo, construir un sindicato, un sindicalismo con capacidad de enfrentar esta situación. A eso os invitamos. Viva el primero de mayo, viva la lucha obrera. Una vez más hemos vuelto a organizarnos el sindicalismo alternativo, el sindicalismo combativo de esta ciudad, haciendo otra vez organización conjunta. Aquí está la unidad de los trabajadores y las trabajadoras también. Aquí está la unidad sindical. Esa que tanto se busca. Esto es unidad sindical frente a otros planteamientos. Nos dicen que vamos unos por un lado, otros por otro. Tenemos razones para estar aquí, diciendo que no queremos jubilación a los 67 años, que no queremos aceptar el mal menor, que hay que crear, como dice nuestro lema, ilusión por luchar. Frente a los pactos a la baja, frente a la cesión, frente a la sumisión, frente a las estadísticas de empleo, que supuestamente sube el empleo fijo, pero ese empleo fijo, si nos lo analizamos, como ha dicho Pablo, es un empleo muy precario en todos los sectores. En los sectores de la Administración, muchas de, la, de las funciones que se hacen, se hacen con contratación en precario. Como el servicio de ayuda a domicilio, como los servicios de limpieza, como los servicios auxiliares, las administraciones están llenas de precariedad y cada vez más, y esos son sus avances en empleo, y contra eso se justifica luchar. Esos acuerdos en muchos casos están repartados por firmas de organizaciones sindicales. Por eso se crea la división, porque eso no es generar conciencia de lucha, que es lo que necesita ahora mismo la sociedad frente a lo que estamos viviendo. Estamos viendo un robo absoluto de todas las condiciones laborales y sociales, de todas las prestaciones. Y frente a eso vemos que hay acuerdos. No puede haber ningún acuerdo frente a lo que estamos viviendo. Lo que tiene que haber es organización, es unión, es ilusión para recuperar las ganas de luchar y de pelear. Eso es lo que planteamos desde el sindicalismo alternativo. Poco más quiero añadir porque hay mucha gente por intervenir. Había muchísimas cosas que decir pero creo que todos las tenemos en nuestros corazones. Lo que hay que hacer es tomar ilusión por luchar y seguir adelante. ¡Ánimo! ¡Y viva el primero de mayo! Son muchos los problemas que sufrimos la clase trabajadora. Desempleo, salarios que no dan para vivir, paro juvenil del 50%, eh, eh, perdón. discriminación de las mujeres en el sector de la hostelería y la dependencia, con trabajos sin contratos ni altas en la seguridad social pérdida de la protección por desempleo también son muchos los recortes que está sufriendo el pueblo trabajador los pensionistas, los estudiantes como los recortes que se hizo en 2011 por comisiones obreras y UGT deterioro de la sanidad y de la ley de la dependencia que hace que familias enteras no se puedan medicar deterioro de los, incluido los el deterioro de los servicios municipales, incluidos los del Ayuntamiento de Córdoba, como los jardines, el alumbrado, los cementerios, los colegios, con el único justificante de enriquecerse aún más las grandes multinaciones. Y no se les cae la cara de vergüenza al PP y al socialista de mantener un Estado corrupto. En España no existe justicia para los trabajadores. Las inspecciones de trabajo no actúan y todo ello en lo consiente y lo permite Comisiones Obreras y UGT. El bisindicalismo alimentado de los cursos y de las subvenciones del Estado, el sindicalismo del pacto y de la traición a los trabajadores, el que tanta decepción ha creado entre la clase trabajadora y que tiene hundida la organización de los trabajadores. Frente a esto no hay sindicalismo. Alternativo, hay sindicalismo de clase, de lucha, de movilización, en definitiva, lucha de clases. Todos tenemos algo que aportar. Tenemos que elevar la conciencia de, de, de la clase, de los trabajadores y de las trabajadoras, que se ha letargado en la desinformación y en la incultura sindical. Por eso hoy reivindicamos la división del Gobierno corrupto. Reivindicamos libertad, un nuevo estatuto obrero, derogación de la contrarreforma laboral y de las leyes opresoras del Estado en contra de los trabajadores. Reivindicamos una nueva fiscalidad donde paguen más las grandes empresas multinacionales, los grandes capitales que están evadiendo capital del pueblo español. El 15 de mayo a las 8 de la tarde, en la puerta de su delegación de gobierno, hay una concentración contra la corrupción, por el centro cívico somos mayoría, ahí tenemos que estar todos. ¡Viva el primero de mayo! ¡Abajo el Estado corrupto! ¡Viva la clase trabajadora! Compañeras y compañeros, desde el Sindicato Andaluz de Trabajadoras y Trabajadores nos sumamos a todas las reivindicaciones que ya han comentado las compañeras y los compañeros. No nos queremos olvidar de ninguna de las personas que siguen luchando día a día en la calle. Tampoco queremos olvidarnos de nuestras mujeres y nuestros hombres jornaleros y de todos los grupos racializados que sufren la múltiple y la distinta discriminación en su propio cuerpo. Pero sobre todo este primero de mayo no nos podemos olvidar de nuestro compañero Andrés Bódalo, un sindicalista jornalero que lleva más de un año en prisión por defender sus derechos. No podemos permitirlo que siga mucho más tiempo en prisión. Además, en este primero de mayo, desde el Sindicato Andaluz de Trabajadoras y Trabajadoras queremos recordarnos que la lucha está en la calle, que seguimos con todos los conflictos sindicales que tenemos y que seguimos a pie de tajo. Aprovecho este espacio para recordar que el miércoles en el restaurante Chinatown tenemos una concentración a las ocho y media, todo el, que, todo el que pueda que acuda. Por eso este primero de mayo no nos podemos olvidar de ninguna y de ninguno. Luchar por nuestros derechos, por nuestras mujeres, por nuestros mayores, las personas que siguen luchando día a día. Por eso, ¡Viva Andalucía Libre! ¡Viva el primero de mayo! y ¡Viva la lucha del pueblo gitano! El descontexto social y el aumento de la capacidad de respuesta y del nivel de concienciación sociopolítica se está traduciendo en un aumento de las luchas y movilizaciones. Frente a la corrupción, eh, las marchas por la dignidad, las mareas del 15M... ...contra la corrupción los paraísos fiscales... ...contra la guerra, la xenofobia... ...todo esto vislumbra la posibilidad... ...y la necesidad de unir las luchas... ...para conquistar y recuperar los derechos... ...pero no unirla a cualquier precio... ...nosotros somos... ...desde usted, ...seguimos con el bloque alternativo que ellos dicen... ...pero realmente... ...los que se han ido han sido otros... ...los que se han ido de la lucha trabajadora y de la clase obrera... ...los motivos de la lucha son muchos... ...como han dicho ya los compañeros... ...en Córdoba en concreto... Bueno, sabemos que en España la tasa de paro se encuentra en un 18,63%, la segunda mayor de Europa. En Andalucía llega al 28%, especialmente grave para los menores de 35 años y mayores de 45, y para las mujeres, que son las que más sufren la tasa de desempleo. No solo está el problema del empleo, sino de los contratos temporales, la precariedad laboral. Y Córdoba, dentro de eso, es una de las provincias con más paro, cerca de un 30%. Por eso creemos que, especialmente tampoco, sin trabajo, no hay tampoco derechos laborales y queríamos hacer hincapié este día en el derecho al trabajo y a un trabajo digno. Estos son los objetivos para seguir luchando desde UTEA. Queremos que esta sea una primavera en lucha que nos lleve también a volver a, llegar, a llenar las calles junto a las marchas de la dignidad del próximo 27 de mayo en Madrid, donde esperemos que estemos también todos y todas. <risa>